Y bienvenidos a, a esta séptima ronda de, de, de Hambach Trophy en su edición de, de los BMW de, de GT2. Y, y en esta ocasión nos desplazamos hasta un circuito mítico a, a Imola, eh, un circuito eh, clásico de, de, del Motorsport, eh, recordado por el porque, bueno, aquí en en el año 94 fallecieron Ayrton Senna y, y Roland Ratzenberger y bueno pues sin más vamos a, a comenzar a, a contar a ver cómo, cómo va esta quali de la cual ya han transcurrido unos cuatro unos cuatro minutos y vemos que, que tenemos en en pole a Alessandro Bertoncini, de balas, con un tiempo de 1.46, 41.6, seguido por eh, Pedro Magalláez, a ocho décimas, eh, Stefano Sanoni también a ocho décimas, Marcos Aglioca, a continuación en P5 Gueto Quetronas Hay Antonio Torrente, Alfonso Cachón, Aguilar, el fanraiser Roberto Gil, David Terceras, Mateo Dentella, Josep Pujotza y Sebas Fabregat, que son estos 16 pilotos. Tenemos ahora mismo dentro del server 24, eh, aún falta gente por entrar, normalmente la verdad que la, la parrilla de, de la Humbag Trophy siempre está muy completa, siempre están en, en torno a los 32 pilotos, 34 pilotos, que es un poco el límite que, que tenemos, pero bueno, hoy es que eh, Race Room ha experimentado problemas y bueno pues esperemos que, que eso no tenga nada que ver con que todavía falten pilotos por entrar y que, y que podamos podamos tener una transmisión tranquila sin problemas de, de servidor ni de steam ni de Race Room ni de nada pues eh, aquí he hecho en, en falta gente aquí al, al fanraiser Jesús huerta a ver si esta carrera puede, puede hacer un buen resultado que últimamente pues no está teniendo mucha, mucha suerte la verdad vemos ahí que se ha colocado en, en tercera posición en, en esta en esta en esta quali, con un tiempo que está a media décima medio segundo perdón de de chini el actual poleman virtual Um, vamos a ver eh, que toque Tronas décima posición viene bajando cuatro décimas su tiempo pero parece que que ha abortado la vuelta porque nos llevan a, a boxes efectivamente hemos abortado vamos a ver si, si nos subimos a, a, al coche de Stefano Sanoni que va a empezar la vuelta y vemos que aquí pues eh, va a encarar Tamburelo, la mítica curva de infarto, recuerdo por, por el fallecimiento de Ayrton Senna. Bueno, pues ahora pedal a fondo y se va a acercar a la variante Villeneuve. Reducimos tercera. Aquí tiene un poco de contravolante a fondo y vamos hacia la curva número 7 a Tosa. Segunda, muy, esta es muy lenta. Acelera a fondo. Vale, vemos que el piloto le deja pasar, y se dirige hacia la bajada que empieza en Piratela y que le va a llevar hacia otra curva mítica como es Aqua Minerale, esta variante de dos curvas que ya inicia la subida, efectivamente aquí tenemos la primera parte de Aqua Minerale y aquí la salida, y subimos y ya se dirige hacia la variante alta, no tenemos una chica un poco delicada, Vamos a ver qué tal la afronta, bajamos, segunda, aquí tenemos la chica, y ahora a fondo, hacia ribatsa toda esta bajada, todo esto es a fondo, vemos que encarada a quinta, no llega a sexta, y bueno, pues reduce segunda para encarar a esta valiente y, y y ya pues eh, sale y afronta la recta de meta en esta valiente basa y vamos a ver qué tiempo ha hecho bueno pues eh, sube hasta la tercera posición con un tiempo eh, de casi medio segundo de distancia yo la verdad esperaba un poco más de, de Sanoni que estaba que la verdad que está mostrándose como un competidor muy duro y muy rápido en esta comeback trophy pero bueno vemos que, que de momento pues pues una, en este intento no lo ha conseguido, aún quedan 6 minutos, lo cual da tiempo perfectamente a hacer unas 3, quizá 4 bueno, vueltas es apurado. Pero vemos que, que bueno, Cremaschi le ha, le ha levantado la, la pole a Bertoncini por tres décimas. Y vamos a repasar: pues tenemos eso, eh, Cremaschi en, en pole virtual, segunda posición para su compatriota Bertoncini, seguido de Sanoni, eh, que es con quien hemos acompañado. En esa vuelta, a continuación, el brasileño Magalláes y Jesús Huerta, el fan racer que representa pues, a Perú eh, quinta posición. Y Machuca, Fran Machuca, nuestro Benny Eccleston, pues ahí lo tenemos en a casi nueve décimas en sexta posición, seguido por Dentellas, Aglioca, Aymar Cano, José López, Sebas Carres, Gueto Guetronas y P13 para Spracha. A continuación, Chacón Cachón, perdón, perdón, Alfonso, Tony Torrente. Tony Aguilar, Nuno Miguel, el portugués, David Serras, el amigo de, de Virtual Sin Sebas Fabregat, eh, Josep Puyocha, eh, Rafael Gómez y Ezequiel Cherminando, el argentino, también muy rápido eh, de Virtual Sin que La verdad que suele darnos bastantes, bastantes eh, carreras competidas. Bueno, vemos que, que en el canal de YouTube tenemos a Pietro Meani dice fuerza Fabiano, mucha figa a todos, Me entiendo que es mucha suerte, bueno desea mucho ánimo a Fabiano, a Crimachci, que vemos, lo vemos ahí en esa en esa, en esa pole Y bueno quedan cuatro minutos ¿eh? Vamos a ver Vamos a subirnos al, al, al coche de algún otro piloto que vamos a ver a Pedro Magalláes Vamos a ver qué tal se le da Aquí vemos que está Permiso. Hola. Hombre Ariel, bienvenido. Hola, hola. ¿Todo bien? He llegado sin problema, pero. Bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Siempre es. Hay que rato tenerte. Por aquí, muy bien. Eh, no, para bueno, que... llegas a tiempo, aunque quedan cuatro minutillos de quali. Estamos acompañando ahora en el cockpit a Pedro magalláes Que, bueno, no, no parece que está haciendo una buena vuelta porque viene perdiendo nueve décimas y bueno vemos hoy también nos falta uh, este chico Denis de Marco que nos falló la semana pasada que es el este chico que lo venía ganando todo en italiano y hoy parece que vamos a tener también competición porque tenemos ahí a los italianos todos en tres décimas tres tíos y puede puede ser que, que tengamos competición arriba que es lo que muchas veces nos gusta Fran Machuca en estos últimos minutos vamos a ver qué tal se le da esta última vuelta a ver si puede subir algún puesto está en P7 a pues eso a casi nueve, nueve décimas de, del líder de que bueno, pues vemos que acaba de pasar Tamburelo se dirige hacia Villeneuve, A continuación pues afrontará eh, la curva de, de tosa vamos a subirnos al coche que lo podemos hacer a mejor bueno pues acelera a fondo esperemos de que no le entorpezcan en la vuelta que viene bajando ahora baja piratela que le va a llevar pues hacia el segundo sector Ao viene pronta la subida ya hacia la variante alta que le va a llevar hacia la chicam no, no no creo que, que este piloto de delante esté favoreciendo por mucho rufo que pille Uf, madre mía chicam y bajada hacia arribacha bueno pues si sí, viene bajando ¿eh? pese a tener el piloto de delante ha ganado cuatro décimas eso a fran le, le supondría quizás acercarse a la cuarta o tercera posición a afrontar eh, los últimos conjuntos de curvas el, el valente del barça y oh, se ha salido oh, es una pena, pena. Salido, sí venía venía bajando venía bajando y, pero bueno ya queda un minuto 24 fran ha perdido su última oportunidad vamos a ver si hay algún otro piloto en, en disposición de, de mejorar sus tiempos pero parece que ya tenemos la parrilla bastante definida no, este a es, eh, Bertoncini ya no le va a dar tiempo, a, a dar una vuelta más, vamos a ver quién hay, tenemos Marcos Aglioca que está, a, vamos a ver, afrontando esta, esta vuelta, el agua el Ale, no le va a dar tiempo, 44 segundos, pero vamos a acompañarle, subida hacia la variante alta, a la fondo va a afrontar esta chicana hacia derechas, segunda y ya la bajada hacia la variante de Ribaza. Y bueno, efectivamente, vemos que no le da tiempo. Ha acabado el tiempo y nada. Pole pole para Cremacci con un tiempo de 1, 41, 3 seguido de Stefano Sononi a dos décimas. Bertoncini tercero a tres décimas. Ahí tenemos los tres italianos. Sebas Carris a cinco décimas. Salioca a 6,6 ,6. El brasileño Magalláes le sigue a continuación Jesús Huerta 7 eh, Machuca a 8 Mateo 20 a 9 Décimo y marcano eh, José López Alfonso Cachón Y bueno, pues, pues Ya tenemos Ya tenemos Pole Y nada, vamos a aprovechar que este warm up estos tres minutos para repasar cómo está cómo está la clasificación. Vamos a ver, a ver qué bien. Pues, efectivamente, aquí vemos que Stefano sononi este, eh, bueno, pues ha afianzado como líder con 333 puntos, bonito número, la verdad seguido por Sebas Carres, a 260 ya es una diferencia considerable, y Mateo Dentella 251. Marc Gattel, eh, ocupa la cuarta plaza con 248, seguido a 3 puntos por Aymar Cano. Denis de Marco, que, bueno, que le ha penalizado bastante el no haber eh, podido asistir a la carrera anterior, que tuvo problemas con su PC y parece que le persisten, que tampoco ha podido asistir a esta. Está a 10 puntos en, eh, de diferencia, eh, a 235 en sexta posición. Darviste Serras, que en una buenísima eh, séptima posición, enhorabuena David, esperemos que, que pueda seguir mejorando porque eh, tiene perfectamente a tiro pues, el podio, está con 22 puntos, seguido de Modest Games, que también está muy bien situado a 220, a continuación Juan Ramón Mesas de, de Sin Resin Clavats. Eh, Sebas Fabregat, eh, Roberto Gil, el fanraiser en la undécima posición, Alberton Chini 12, Gremaschi eh, en, en tercera posición y Max Lorente, en 14, todos estos con más de 200 puntos, a continuación Valselli, Fran Machuca con 196, José López, Alfonso Cachón Marco Gali Pedro Magalláes, Nuno Miguel Marcos Agliozca Josep Pujosa con 153, Simón Brach en P24 a continuación los Fan Racers en P25 Gueto Quetronas y P26, Diurka Diurka Sujar, que últimamente no está compitiendo, no sabemos si tiene algún problema con el PC, con los pedales, pero hace tiempo que no lo vemos, Diurka si nos escuchas a ver si te vemos pronto el mexicano Todavía Veloso aparece. Sí, está, está desaparecido. <risa> Miguel Veloso, el 27, Andrés Bauer el 28, Antonio Aguilar el 29, Antonio Torrente 30, Trenzano 31, Federico Vanger, 32, carlos Villo Calor 33, Germinando 34, jesús Huerta 35. Ay, me estoy cansando. Antonio, el 36, y Rafael Gómez, eh, 37. Pues nada, este es un poco el repaso. Y por equipos. Por visto Racing Girona con casi. Bueno. 956 puntos, seguido de Resingar de 782 y sin Racing clavats a 659, vamos a volver a pista que el warm-up está a punto de terminar, vemos que quedan ahí 9 segundos, y bueno, pues vamos a ver, vemos que estaba comentando Ariel que, que ha habido esta tarde problemas en Race Room sí. de acceso, Sí, estaba leyendo algo que se sí, ha habido problemas no sí, y haber... pues, todo, no el, pues el equipo de Race Room, pues está trabajando para, para bueno para poder solucionarlo y esto yo creo que nos ha afectado porque solamente hay 25 pilotos en parrilla cuando es normalmente comentamos... Sí, que son... son menos de lo habitual. Son bastantes, ¿eh? 25 me parece un número grande. Sí, sí, son, son muchísimos. Pero claro, pero no, no, a... a tener más de 30? Eso es, nos, sí. habíamos, nos habíamos mal acostumbrado, ¿no? Entonces tenemos 32, 33, 34, claro. es una gran parrilla. Pero bueno, eh, vamos a ver... Sí, últimamente está dando fallos seguidos. No sé sí, yo, yo creo que, que, bueno, últimamente la verdad que están haciendo muchas actualizaciones, muchas mejoras, pero claro, eso sí, implica, por otra parte... El implica el, el, el problema de que. De que claro, cuando metas actualizaciones siempre puedes meter fallos. Bueno, vemos que se da la salida. Claro. Vemos que, bueno, pues de momento con la vista aérea Vemos que se distancia un pelín eh, Fabiano Cremaschi, seguido de Sanoni y Bertoncini. Y a continuación Saglioca. Vemos ya efectivamente los italianos que ya se destacan enseguida. Como siempre, muy competitivos en esta en, este, en esta handbag, los italianos. Y vemos en quinta posición a es seguido por Sebas Carrés, Aymar Cano, Mateo Ventella, Machuca, noveno. Y eh, Huerta, Jesús Huerta, nuestro compañero y miembro de la organización, pues en décima posición. Pues nada, de momento parece que todo bien, salida limpia. Los que salieron uno o dos ahí. Bueno. Sí, bueno, pero parece, que, sea, sí, parece pero que ha sido un tema de, de despiste o de. Pero no, no, no parece sí, una pasada. eso es no, no parece un tema de contacto y bueno pues de, de momento vemos aquí que ya vemos lucha en arriba ¿no? es, tenemos a que y y luchando y bueno esto es lo que queremos ya que no tenemos al, a esta esta joven estrella que es de este marco que estaba arrasando bueno pues a cambio podemos disfrutar de esta, de estas luchas en en cabeza yo creo que va a estar muy parejo ¿eh? porque según lo tiempo que veía ahí con el circuito sí. se veía todo medio apretado ¿no? sí, sí, sí. bueno aquí tenemos a, a jesús huerta luchando con, con fran por la por esa séptima posición que ostenta pues eso el señor machuca nuestro Bernie Eccleston y vemos que ahí pues, pues está Jesús luchando por cazarlo pero bueno todos sabemos que Fran no no es, es un hueso duro no, no le va a ser fácil se lo va a tener que ganar Jesús el puesto bueno vamos a ver por detrás vemos más luchas aquí tenemos a, a Gueto que, que tronas acosando a Ezequiel terminando este, bueno, esta, esta skin tan colorida que tanto me gusta, y bueno, van a afrontar la curva de Tosa, ya hacia la bajada del circuito, el segundo sector, y lo nada, lo vemos ahí muy encima, dos décimas de, de terminando que a su vez, pues también está acosando Alfonso Cachón, aquí lo vemos desde la vista del paragolpe delantero, y vemos efectivamente que está muy muy muy cercano de Alfonso aquí están ya terminando el agua minerales van hacia la variante alta vamos a subirnos en el coche de Alfonso a ver cómo afronta la chicán muy delicada hay que tener mucho cuidado al subirse a los pianos no te pueden dejar fuera de pista fácil y va ya bajando hacia arriba por delante vemos nada, los italianos siguen en su, en su típica batalla, estos cuatro pilotos. Eh, Clemas, Bertoncini, Sanoni y Saglioca. O Sagliocha, no sé exactamente cómo se pronunciará. Sagliocha, yo creo que sí. Tengo un compañero de trabajo italiano, le voy a preguntar. <ríe> ¿Cómo se pronuncia? Sí, sí, tengo un compañero de trabajo italiano. Muy majo. Si me ves, Carlos. Saludos. No creo. <ríe> eh, bueno, yo creo que acá. se pronuncia como tele ahí nomás. Sí, no, no sé, yo esto. No, de pues es posible, pero siempre te, te, te queda la duda, ¿no? Y por aquello de, de hacerlo bien y no. Bueno, y y claro. llamar, llamar a la gente por su nombre, pues, pues uno, le, uno lo intenta. <risa> con, con que lo llame Marco está bien. ¿no? Sí, bueno, la verdad que es un buen truco. <risa> le llamamos por el nombre de pila. Para evitarlo. Pues. Sí, sí, claro. sí. O oh, le dices señor pues el señor del, del, del coche el, número 3 el señor, Marco. <risa> el señor Marco don Marco y con eso no, no fallas bueno pues vemos que, que Jesús sigue si, eh, sigue que a la caza de iba a decir de Machuca pero se le ha escapado está detrás de José López de, de Sin Racing Clavats aquí terminando de subir el agua minerales y vemos uy vemos que está Está luchando con el coche contra el blonteado. Uy, este, la chica en mal sitio, ¿eh? Para, para hacer un paralelo. Ay, sí. Jesús. Bueno, bueno, bueno. Le ha echado un par de narices y, y lo ha adelantado. Así que P8. Es un lugar súper complicado ahí para. Uf, sí, sí, yo lo he visto ahí. Bueno, eso bueno Jesús es un piloto muy, muy limpio muy precavido. Yo, yo, creo que ha tenido que verlo muy claro, ¿no? Para, para, para haberse lanzado en un punto tan delicado como esa chica de la variante alta, pero bueno. Ha salido bien, ¿eh? de hecho, está. Sí, claro es un que, peligro sí. no solamente por la chica, sino por la salchicha esa que sí, sí, bueno, es que, el BM suele bien, es ¿eh? que lo he comentado ahí. Que, que, que efectivamente, esos pianos, esas salchichas, eh, a mí me ha pasado, ¿eh? Eh, te, te mandan fuera, te escupen, entonces es, sí. es, un, es un peligro, es un peligro, te empujan para afuera bueno, enseguida. Pues nada, aquí vemos a Jesús que lo estamos acompañando, está poniendo distancia con José López, o sea que sí que es cierto que que llevaba más ritmo que él, está ya un segundo, y se está acercando a Machuca, que está luchando con Sebas Carres por la sexta posición, y esto le va a dar la oportunidad a Jesús ¿no? de de acercarse, porque claro, eh, Frank tiene que estar ahí atacando a, a Sebas y eso le va a permitir eh, ganar un poco de tiempo a. recortar tiempo a Jesús, ¿no? Y creo que tenían más o menos los tres mismos ritmos. De sí. hecho estaban juntitos, que le habrá pasado a Jesús, se habrá pasado un poco. Sí, y bueno, yo creo que la lucha que ha tenido con. La lucha que ha tenido con José, con José López en ese adelantamiento que hemos visto, pues está claro que algo de tiempo lo habrá hecho claro. perder. Pero bueno, eh, sí, claro. Lo vemos ahí, a un segundo uno con cuatro, uno con cinco. Pero bueno. Yo creo que si no tiene ningún problema con, con los pedales, ni con el volante, que es. Problema que, que nuevamente él tiene. Hay que recordar que Jesús es, sí. es un estudiante y su presupuesto. Pues algo le, le tiene que pasar a Fran, porque ha caído. lo acabo justo de ver porque se, se patinó. Hay ah, las famosas las salchichas de esas que estábamos hablando recién. Creo ha que caído hasta la octava de, posición. El culo un poquito, sí. sí. Y se fue para afuera. Y ahora, pues nada, ha propiciado que se le acerque José López, aparte de que llegan en la posición Jesús a ver si Jesús ya te digo, puede completar una buena carrera hoy que se la merece porque sabiendo los problemas que, que tiene con pues con el volante pues él la verdad que se presenta lo intenta ganas no le faltan y tal vez falta presupuesto como decía es un estudiante no tiene mucho presupuesto no puede no puede comprarse un volante sí, nuevo bueno. y claro pero bueno ahí está esforzándose intentando uy ahí hemos visto Creo que no sé qué piloto habrá sido. No sé si habrá sido terminando. No, no, no, no parece que haya sido él. He visto ahí un. He visto ahí un BMW estos de colorines que ha hecho un trompo. Me ha dado contra el muro. Pero bueno. Bueno, pues volvemos con Frank, que vemos que ya se está acercando de nuevo a, a Jesús. Vamos a, a presenciar otra lucha Bueno, aquí vemos que que a Bertoncini que está en la segunda posición le marca es slow down. Seguramente, bueno, habrá cortado alguna curva de manera incorrecta y bueno, ahora tendrá que levantar el pie y esperemos que eso no, no le suponga que se despegue mucho del líder de Bertoncini Vamos a poner la vista trasera de desde el coche del líder para ver la distancia que puede llevar respecto a a sus perseguidores y bueno, vemos que sí, que lo tiene lo tiene a vista de, de retrovisor, ¿eh? o sea que aún no los ha perdido de vista, vamos a la vista delantera de Bertoncini, y vemos que sí, que efectivamente al fondo, eh, pues tiene al a líder Akrimaschi, Bertoncini que va a afrontar eh, Tamburelo, muy delicada también, aquí las salchichas, la verdad que en este circuito todas las salchichas son peligrosas, ¿eh? Están ubicadas como a mala fe. <risa> ¿Verdad? Yo creo que el circuito es peligroso, ¿no? Si tiene su Buah, historia. Tiene, tiene una leyenda negra bastante triste. Sí. Y pero pero el, bueno, sí que es cierto que famoso tiene. El hermoso Gran Premio Trágico, ¿no? Sí, sí, lo, lo he comentado antes, y donde fallecieron Ayrton Senna y Roland Ratzenberger. creo que fue en el año 94. Y la verdad que fue una pena. Yo que soy súper fan de de Ayrton Senna. Pues, sí, eh, y que nunca, claro, siempre me llamó la atención que, que el, creo que era austriaco con el, el otro piloto que se mató que sí. fue el, el día anterior, ¿no? Sí, Rosenberg, eh, sí. Que nunca se lo recuerda, ¿sí? Siempre está bien escena la figura de la Sena, bueno, pero Sí, sí, pues un poco... Es como que el, que, el, que el gran premio trágico por... por es que ese, claro, es que pero... piensa que una figura tan grande como Alton Sena eclipsa, aunque no sea... No, no es justo, estoy de acuerdo contigo. Y por eso, en parte, yo hoy lo he citado a... Arsenberger, porque creo que, que bueno, que está claro que no tenía sí. la categoría de Sena pero su vida valía lo mismo, una vida pues no vale menos. Sí, no, por... Y de hecho no, no sé si lo comentas también, pero el el viernes, eh, el viernes anterior también había sido creo que barriqueno que se pegó eh, contra un creo muro. creo que Heinz-Harald también tuvo algún problema. ¿Me quiere sonar? Sí, sí, sí hubo, que, hubo, ah, bastantes, hubo bastantes problemas. Consciente ese fin. y se quebró un hueso, ¿eh? O sea, eh, tuvo también ahí al borde. Sí, de la muerte. Hubo, hubo bastantes problemas sí, ese, sí, ese claro. fin de semana. Lo lógico hubiera sido realmente eh, después de la muerte ese sábado de, de, de Rasenberg, hubiera sido suspender. Sí. Yo sí, creo que sí. ahora, hecho, ahora, una... ahora no se hubiera llegado a ese extremo. Yo creo que ahora hay más conciencia y... Sí, sí. Era, eran otros tiempos. De hecho, hay una nota que... Creo que era la, la mujer de, de Sena o la novia, la verdad que no lo no sé bien, lo leí así al pasar, que le, le ha comentado que Sena le había llamado el mismo sábado, este, diciéndole que tenía un mal presentimiento. Sí, yo he leído algo... Hay que ver pero... si fue verdad, ¿no? Ella lo Dice, mucho. Dicen tanto, que, porque... bueno, esto no se sabe, porque ya llega un momento que, que esto ya es, es leyenda, ¿no? Y, y, y nunca se sabe. Sí. Yo he leído que en que Sena la, la noche anterior, pues quizá en esa conversación que tú dices... Había decidido no solo no competir, sino retirarse de la Fórmula 1. Había decidido que era muy peligroso. Pero bueno, se levantó por la mañana, había consulta con la almohada y decidió correr. ¿no? Y eso le costó la vida. Y bueno, y perdimos, el, perdimos a una leyenda, la verdad. De hecho, el médico, no sé si el médico de él, creo que era, o del equipo, sí, sí. que le dijo, que, que Senna le había comentado todo esto leyéndolo, ¿no? Obvio. Sí, sí. Sí. Eh, que le había comentado que, que si no tenía ganas de correr y si se sentía inseguro que, que se vayan a pescar o sí, sí, sí, sí. Le, en este y él le dijo que no que bueno que la claro. quería correr y bueno, sí bueno creo que al final decidió correr también destino, como homenaje eh. a Rosenberger al piloto austriaco lo que sí que he leído eh, de, de declaración de Charlie Whiting que decía en tiempos que, que bueno que, que lo único positivo que tuvo todo ese fin de semana trágico es que cambió radicalmente las la normas de seguridad de la fórmula 1 ¿no? eso eh, fue tan trágico que empezaron a plantearse sí. cambios y ahora tenemos el Hans sí. y tenemos sí. un montón de, de medidas de seguridad y de pruebas de de, de, pues, de crash test y de un montón de historias que vienen que, que, que, que la federación empieza a implementar a partir de, de ahí es una pena que tuvieran que morir dos pilotos sí. pero de hecho, bueno se dice eh, que, que... Que Senna pues no, o sea, se mató por un, por un, por un fierro de, de una super... De la sí, eso no, ¿no? no está claro. Eso. Si hubiese sido sí. unos centímetros más arriba o más abajo, no se mataba porque, sí, sí. según cuentan, no, no se rompió un hueso, nada. Sí, creo que incluso hubo... Era, era el destino ese increíble. Sí, sí, sí. Creo que incluso hubo un juicio contra Williams que el equipo corría entonces porque decían que, que esa, esa barra de dirección que es la que supuestamente le mató se ve que le hicieron un estudio Estudio forense y, y como que estaba defectuosa o que no era no era todo lo rígida que tenía que ser no era todo lo resistente al final ese juicio Ay, quedó no. en nada ¿no? no se demostró también sí, por igual igual como de la la recién, eran otros tiempos y sí, otra sí. tecnología y estamos como... hablando de, de, de sí. es que hace año tampoco se investigaba tanto ¿no? en los accidentes no sí. es que parece pero, mentira pero hace ya, ya había, había tantas difíciles. cámaras como para, para... De hecho, sí. creo que hay una sola toma que demuestra el accidente, ¿no? Hoy en día, si pasara el accidente, habría vez 20. He visto pues, algún documental de la vida de Sena y es 20 años después, 25 años después, eh, sigo viendo esa escena y se me ponen los mosquitos, no, el vello de punta, de, ¿sabes? Se me eriza lo, el, el, el, sí, el, el, sí, los pelos, vamos, sí, es una sí, cosa... Eh, pasó yo, bueno. Una pena. bueno, vamos a volver a carrera. Queda... Sí, vamos a dejar de Ahora Queda... no, no está Queda bien, que no está bien. No importa lo que estamos hablando. Está bien porque mira, es, esto es historia del del, del motor sí, sí, y hemos hablado de un mito como como esta Onsena, que bueno, que... De hecho está está muy bueno el homenaje de, de la pista y con los cartelitos, la bandera de Brasil y, sí, sí, y sí, estas cosas, ¿no? Que, Hombre, Pero bueno. Bueno, pues nada, eh, tenemos vamos a repasar, llevamos nueve vueltas, 25 minutos. Entonces ya vamos a afrontar los últimos 15 y nada tenemos líder a Fabio que eh, para mí me sorprende un poco. Yo esperaba que estuviera eh, Sanoni más arriba, seguido de pedos por eh, Berton Chini. Eh, Sac Leo que que es este trenecito que estamos viendo. Estos tres juntos, o sea que, que se van a jugar seguramente a jugar? Eh, la segunda y tercera posición del podio. Estos cuatro pilotos, P5 para para Pedro Magalláes. Eh, lo tenemos también persiguiendo a, a este grupo de italianos. Jesús Huerta, ahí lo tenemos en P6, a ver si muy buen resultado, a ver si le. Si, si consigue aguantar estos 15 minutos, está en una buena posición para él, me alegro mucho. Fran Machuca, vemos que ahí se ha distanciado un poquito de, de Jesús, en P7. José López de Siempre sin clavats, en P8, seguido de su compañero de equipo, ahí marcano. Ghetto que trons el fanraiser en una buenísima décima posición. Y el otro fan racer. Roberto Gil, nuestro webmaster, décima posición. El italiano Dentella, 12. Sebas Carres, virtual de girona P13. David Taseras, también compañero de equipo de URG, 14. El italiano Valsil, 15. Nuno Miguel Portugués, P16. Margatel, 17. Antonio Aguilar, 18. Y Rafael Gómez, 19. Vemos que han abandonado eh, Torrente. Sebas Fabregat, Alfonso Cachón, una pena, Alfonso. Simón Esbracia, Terminando, otra pena. Y Josep Puyotza. Pues nada, quedan. Quedan unos 13 minutos, 14 minutos. Y 19 pilotos en pista. Que la verdad que es bastante raro para 23, para. 23 minutos. 23 minutos quedan. Hasta que, pues qué mal. Creo que Terminando y, y Alfonso tuvieron un toque. Yo he visto antes, un, de... te lo he comentado, creo. He visto un coche de estos de colores que es el, el que lleva entre otros Terminando. Y lo había visto. Sí, pero no no era. Sí, pero no era en ese. Sí, cuando me dijiste lo busqué, pero seguía en carrera. Después ah. Creo que tuvo un, un golpe con. No no lo vi bien, pero creo que iba junto con Cachoni y Roberto Gil y Me parece que ahí tuvo un toque y se salieron. Pues precisamente ah, vale, vale. Aquí, aquí tenemos a, a roberto Gil a la, a la persecución de, de Gueto tronas compañero de equipo de Fan Richard Team, que va bueno pues van ahí luchando por esa décima posición, están afrontando ahora mismo Ribatsa y van hacia la valente basa, recta de meta y bueno, pues ahora mismo no parece que haya muchas luchas, están pues eso, este grupito de Ghetto, Roberto Gil y Mateo Dentella, de estos tres pilotos que van muy muy muy juntitos está ahí Roberto enseñándole el morro, guerra psicológica a, a Ghetto Sí. vamos a ver Mira, van a afrontar... volviendo al, al tema de, de, sí. de Marco Enrique eh, dice Pau Alasa en, en el canal que para él se pronuncia Saliochia Así que, o sea, pero que no sea, te aseguro, yo creo que ¿vale? sí, creo que la doble C, creo que creo que Pau tiene razón, porque lo mañana le voy a preguntar a mi compañero de trabajo, porque creo que la doble yo C, preso, C sí. se pronuncia como una H, claro, En la sí, CH ¿eh? no, no se pronuncia CH, se pronuncia C, una como no. Por eso, digamos que el primer piloto no sería Kremaschi, sería Kremaschi. Que, eh, ¿sabes raro? que están, están diciendo también que si yo te lo iba a comentar, pero no sabes decir si al mío. Sí, discúlpame que, es que he te, tenido un problema con, un mi, con mi micrófono habitual he cogido Para el suplente, decirlo. pero ah. no, soy yo, creo. Disculpadme bueno. por el ruido. Yo, yo, yo igual te, te escucho claro, digamos, pero no como lo habitual, ¿no? Pero bueno, sí, sí, hay uno, muy, por las dudas que muy, muy está hecho. escribiendo que se escucha con un poquito de. Bueno, pues, os pedimos disculpas. Que yo tengo problemas sí. Con sí. Mejor así no se escucha la pavada que estamos hablando. <ríe> efectivamente, <ríe> eh, para decir... bueno si sí, vemos que, que efectivamente está comentando Ignacio, que, que el micrófono hace masa, hace ruido. pero, sí, pero bueno, igual se, se, se, se, te, se te escucha bien. ¿no? Ah, mira, te estaba comentando también Ignacio, no que Sena murió por la... De... Bueno, lleva razón por la deceleración, ¿no? de pasar de 300 km por hora a cero Contra un muro claro, Sí, eso es sí, muchas fuerzas que hay contra tu cuerpo Sí, bueno, y, yo ya te digo que, y, hay, y además, que hay varias teorías Sí, sí, además que es una pista que Según dicen, vas al límite eh, En casi todo, o sea, en casi todas la, las curvas Es una de las pocas pistas que que se acelera a fondo casi el 70% del sí, circuito. Sí. Y bueno, es un, de todo eso lleva un peligro. no Y, y lo que. La, la estrategia de, de esta pista es andar bien por los pianos, o sea, jugando al límite. Sí, sí. Entonces, eso lleva sí. a una. Sí, es, de, es muy delicado, pero, de pero a mí de, de, limite, de los circuitos ¿no? acá me gusta. ¿eh? Es muy delicado. Sí, sí. Pero, pero me gusta mucho. Sí, sí. Además, con cualquier categoría. ¿eh? es que últimamente de los circuitos que venimos viendo ya te voy a decir el que no me gusta ya te lo voy a decir pero con tiempo pero Uy. no los que los que venimos los que vienen corriendo la verdad son unos de los dos circuitos son todos espectaculares sí, sí, sí, pero sí, cuando sí. deje de gustarme alguno que creo que anda por lo último ahí te lo voy a comentar sí. aunque voy a estar igual pero Hombre, claro los últimos ah bueno ya sé cuál me dices el grande. <risa> el, grande, el, grande, el, el grande, el más grande, el más, uy, la verdad, y tanto, una locura. Pero bueno, a muchos pilotos les gusta, y la verdad, que ponerlo siempre de final de campeonato, muchos pilotos sí, no, les, les, sí, les gusta sí, porque es como una chica. A fiesta, la mayoría ¿no? le gusta. Es como una el fiesta, problema no, no es el circuito, sino yo. <risa> y yo lo digo que, que es malo digo que no sí. me gusta ¿no? sí bueno aquí hay circuitos míticos es como por ejemplo en algunas competiciones también es muy típico poner de último circuito Macao que es otro claro. otro complicado sí. mítico muy diferente a, por supuesto a, a Nords, pero pero bueno muy muy interesante también y muy muy divertido sí, muy técnico también porque sí uf. Por de ahí, ¿no? sí, sí ahí es muy fácil de ahí estar hay que rodeado, aguantar ahí 50-60 70, 70 minutos sí sí muy difícil. Bueno, pues eh, quedan 18 minutos. Vemos que, que encabeza, bueno, pues sigue liderando Cremachi, eh, seguido por Bertoncini. Aquí estamos viendo cómo le persigue. Está como a tres segundos. Marca el, el crono. Me parece mucho tiempo. Y nada, pues aquí tenemos a su Huerta, que está intentando cazar a Magalláes, lo tiene delante, yo creo que lo tiene a tiro, este este Blanco. Y a su vez, pues nada, Machuca, P7. Vamos a ver si estos pilotos pueden avanzar un poquito a algunas posiciones más en estos 17 minutos que, que quedan. Y vemos que, que se ha retirado también Rafael Gómez. ¿eh? Uy, fíjate cómo tiene el frontal tiene todo el morro destrozado, debe de tener algún percance, una pena, sí. y bueno, pues quedan 18, 18 pilotos en, en pista, ya hay siete abandonos, ¿no? Sí, siete, siete, bastante. bastante, sí, una pena. Y se está notando mal ¿no? la, las, los abandonos. Pues nada, eh, por el, lucha vemos que hay poca. Quizás es, está por la segunda posición. Que no, bueno, no es una lucha menor que entre Bertoncini y Sagloca. Si vemos que a Fran le acaban de marcar un slowdown. Fran, hay que dar ejemplo. ¿eh? No, no, Como que un slowdown normal. Pues Fran, este, esto evidentemente le perjudica en, en su persecución. Para alcanzar a, a Jesús, que bueno, que lo vemos ahí delante, muy, muy cerquita de, de Magallanes. Dime que de hecho no, no lo vimos, pero se, se fue quedando aflando un poquito, ¿no? Porque sí, se, se, se ha ido quedando atrás, y encima, y encima con ese slowdown que le han metido, pues claro, sí. eh, de todos modos, creo que, bueno, quedan 15 minutos y la distancia que estamos viendo parece recuperable, ¿no? Parece, a ver, si vamos a ver la vista sí, frontal, perfecto. sí, vemos que los tienen. Los tiene, los tiene eh, ojo, ojo de vista, no le ha perdido el rastro y bueno, yo creo que, que Fran, que es bastante consistente, si no vuelve a, eh, le vuelven a marcar un slowdown y tal, se podrá acercar y luchar por, por esas posiciones, quinta, sexta sí. posición que es donde están ahora mismo sí. tanto Magallanes Además, como Nuestra. ¿Le puede favorecer ahí la, la pelea? Entre sí, sí, sí. Al, al igual y, que... Y, que un rato antes pasó justo lo inverso: que estaba estaba detrás Jesús y delante estaba Fran luchando con otros piloto y eso ha permitido acercarse a Jesús. Pues ahora sí, tenemos sí, la... Sí. la situación inversa. Bueno, pues aquí vemos a estos pilotos, a estos chins y subiendo el agua minerale, dirigiéndose hacia la variante alta, hacia la chicán. Vamos a subirnos al coche para ver esta chicán tan delicada con estos estas salchichas que comentamos tan traicioneras. Ahí, que efectivamente no, no pierde comba Sagluca. Marcos Sagluca. Bueno, pues aquí están afrontando ya la variante de Ribatsa y encaran ya la variante basa hacia, hacia la recta de meta. Y vemos que bueno que efectivamente sigue manteniéndose Sagluca esos 3-4 décimas. Y me sorprende mucho ver a, a Sanoni en cuarta posición. Está claro, no parece que haya tenido un percance. Parece que este circuito por algún motivo no, no, no tiene el ritmo al que nos tiene acostumbrado y que ha demostrado que es un, tiene un ritmo muy fuerte en este campeonato. Pero aquí pues se está perdiendo una oportunidad de oro. Sí, ¿no? De hecho estaba, estaban los tres peleando ahí, Bertoncini, Saglioca y Sanoni al principio, después se fue quedando. ¿Sabes que Ahora tenía alguna pasada o algo ya no. Sé no pudo recuperar pero si sí le está costando un poquito. sí sí sí está sufriendo está sufriendo o sea, comentando... le, está costo... Va cuartos, le está costando a comparación de Sí, sí, sí, que se nota que, que no tiene el ritmo ahí, sí, sí, y encima ahora que están comentando los compañeros en el chat pues los neumáticos están empezando ya a desgastarse eh, van todos con neumático sí, blando eh, van a empezar a sufrir en estos últimos 10 minutos y aquí bueno pues quizás pilotos que hayan, los hayan cuidado más, que tengan, no sido, los tengan en mejor estado, tengan una oportunidad de ganar en alguna posición. Vamos a ver, a ver qué tal se da. Final de Vemos a Jesús que sigue ahí después de la chica acosando a, a Magallanes ¿eh? al sí, brasileño. Van hacia la bajada de Ribatsa. Vemos que también efectivamente que, que Fran ha recortado casi un segundo la distancia, ahora está en nueve décimas. Estuvo este a casi dos segundos. Y bueno, pues yo creo que pasito a pasito va recortando y, y entre la lucha que tienen Jesús y Magalláes y, y el ritmo de, de Fran, pues yo creo que, que en breve lo vamos a ver ya pegando, pegado a ellos y luchando por luchando por, por, por, por, vamos, por, por ganar esa, esa quinta posición de Magalláes. que está persiguiendo al fan a que toque tronas una buenísima décimo primera posición donde van a afrontar la chicane de tamburelo muy delicada también salida a fondo ya hacia la variante vilenef que afrontarán reducirán esta se puede tomar en tercera delicada es que son todas delicadas aquí, la verdad. Curva en segunda en Tosa y ya la bajada. Aquí lo que se le echa encima a Sebas ha ganado tiempo. Ya Gueto la bajada hacia Piratela. Esta curva a izquierdas y abajo del todo, en el punto más bajo del circuito, tenemos el OCA Minerale. Esta variante de dos curvas. y ascendemos hacia variante alta. delicadísima, subida a, la, a las salchichas, pedal a fondo, y bajada hacia Rivadza, pues, madre mía, le está ganando aquí tiempo, Sebas Agueto, uy, ha cometido un pequeño error Sebas, y bueno, pues ya de nuevo afronta la valente Basa, y hacia, hacia Meta, bueno, hemos acompañado aquí a Sebas en su persecución y vamos a ver qué tal está la lucha de Frank con Jesús. Vemos que efectivamente, ya está a, a medio segundo, efectivamente ha ido recortando, vuelta, a vuelta, pasito, pasito, Frank, como siempre, el asesino silencioso, sin hacer ruido. Sí, ya lo tiene ahí pegadito. Ya, ya lo tiene a tiro. Vemos que además ha perdido algo de distancia Jesús con el maga Circunstancia que ha aprovechado Frank. aquí afrontando agua minerales y vamos a ver vamos a subirnos al cockpit de Fran, esta subida la variante alta y vamos a ver si es capaz de, de recortarle tiempo a Jesús como cómo ha tomado ahí la, la, la chicana por encima, muy salvaje Fran, pero sin perder una décima Aquí afuera Ribatza. Slow down para que tronas. Vale, ah, bueno, pues, Ahora ha pisado alguna curva incorrectamente. Y pues, recibe la penalización que tendrá que cumplir. Esto le va a alejar un poco de, de, de, de Roberto, que estaba luchando hace un rato por, por la décima posición que tiene el amigo Roberto. Y bueno, vemos que... Jesús se ha echado encima otra vez de Magalláes, vamos a ver, ahí lo tenemos, y se despega un pelín, pero muy poco de, de Fran, pero bueno, esta lucha de nuevo con Magalláes, pues bueno, le va a permitir a Fran otra vez ganar posiciones, vamos a ver, vamos a ver si pueden eh, pueden juntarse los tres y darnos un espectáculo porque quedan Yo ocho minutos, que... y aquí se, no se termina bien. así, ¿eh? Aquí, aquí aquí se viene una lucha. ¿eh? Esto sí, sí, sí. esto parece que van a divertirse al final. Y vamos a ver los neumáticos, porque me da que, que han estado apretando, luchando mucho, pidiéndole mucho esfuerzo a esos neumáticos, que deben estar ya muy cansados. Han sufrido mucho. Y vamos a ver. Uy, efectivamente, vemos ahí que Magalláes. Fíjate que, que le ha hecho ahí un extraño el coche. Yo creo que es, precisamente sí, sí, sí. ha sido salida un tema de neumáticos. Y vemos que, que, que efectivamente le, le toma la delantera la chica Jesús. Y vamos a ver ahora, sin nadie por delante, si puede. Vamos a ver qué ritmo lleva Jesús ahora, él solo. Si es capaz de despegarse de, del brasileño Magalláes y de, y de Fran Pero bueno, como decía, creo que, que los neumáticos está empezando a pasar factura. Y ya está al límite, ya andando pues sí, en un claro. 20%. Por Sí, ahí, por ahí andará. Menos, depende quedan 7 que minutos ahora. Llevamos 20 vueltas transcurridas. Pues que deben quedar otras 5 o 6. Y bueno, pero vemos efectivamente que Jesús no termina de despegarse. Así que no puede despistarse. ¿eh? Que si los neumáticos les desfallecen a él ahora, pues la oportunidad será de. Magalláes bueno buenísima buenísimo este trenecito que están aquí protagonizando estos tres pilotos Fran Machuca, Pero Magalláes y Jesús Huerta bueno vamos a dar un repaso por arriba, Vamos, quedan seis minutos, vamos a repasar la clasificación y a, para ya afrontar los últimos cinco minutos y ver cómo termina esto. Pues nada, el líder, eh, Fabio Crimaschi, seguido de este grupito, a más de 6 segundos, de, formado por Saclioca, Bertoncini y Sanoni luego el otro trencito de Jesús Huerta, Pedro Magalláes y Fran Machuca, ya más despegado está eh, José López, que está, está solo, no ahora mismo está tranquilo. Aunque bueno, tiene ya su compañero de equipo y marca a tres segundos. Roberto Gil también en la persecución de estos pilotos en decima posición consigue mantener ya esta décima posición de hace muchas vueltas. Mateo Dentella de que, que ha adelantado a Gueto que Tronas, no sabemos si por ese slowdown que le ha marcado. Y Sebas Carres en duodécima posición. Y efectivamente, que aquí lo tenemos en eh, décimo tercera posición. David serras 14, Margatel 15, Antonio Aguilar 16 y Nuno Miguel el portugués 17. Vemos que Balcelli también eh, no, no ha podido terminar, con lo cual, pues son 18 pilotos en pista. Vamos a volver hacia esta lucha que teníamos con este grupito tan interesante de Magalláes, Machuca y que lidera Jesús Huerta y vamos a ver ¿eh? no, yo no, no sería capaz de apostar por ninguno de los tres ¿Quién de estos tres va a quedar sí. primero es que están está muy parejos están no, muy parejos te... está claro que los ritmos los ritmos están igualados y aquí esto va a depender de de, de, de, de, de, de, de, de mantener la concentración después de treinta y tantos minutos que llevan treinta y cinco treinta seis minutos el cansancio psicológico el cansancio físico y los neumáticos entonces bueno creo que, que esto va a ser una cuestión más de de no cometer errores. Jesús, sí. un down Vaya, mal momento, Jesús. Lo que hablamos de no cometer errores. Vemos que efectivamente sí que ha tenido que beneficiarse por un slowdown porque vemos que, que, que se ha alejado de magallanes No tiene casi un segundo. Y posiblemente sea por, por eso. Por alguna curva que ha tomado indebidamente. Ha ganado algo de tiempo. Y el juego le va, le va a penalizar. Vamos a ver. Esperemos que. Que no le pase como algunos pilotos que se despistan, no se dan cuenta que le han marcado un slowdown, y luego se encuentran que, que le sancionan y, y es peor lo remedio que la enfermedad. Ay, Torrente, esos locutores buenos, a ver si hablan un poco de la carrera. <risa> bueno, si es que. Antonio, es que hay mucha, Antonio, mucha historia en este, en este circuito, habrá que contar de todo. No, y que de hecho él tendría que estar corriendo, ¿no? ¿Que me... Ah, no, pero si no ha terminado. Yo... Ah, claro, claro. Si estuvieras corriendo, Antonio, no bueno, te a haber terminado. Tení, ¿eh? Bueno, pues. Pues como decíamos, quedan tres minutos, llevamos 22 vueltas. Arriba parece todo claro. Está este grupito muy apretado junto con que está luchando por la segunda plaza este grupito de, de Sanoni sanón y Cremacci vemos que están doblando aquí creo que es a Nuno Miguel y estos tres también llevan ahí un montón de vueltas y no sé si cuando van a atacarse ya de una vez yo, pues yo voy a apostar una fichita por Fran eh ¿Sí? creo que Fran no se va a quedar a quieto compañero ahí, de equipo que bueno pues vemos mi que... Sí, sí, sí. Que se note, que se note el equipo Race Room Spain. Bueno, vemos que efectivamente está muy, muy, muy, muy encima de, de Magallanes. Pero esto ha hecho que se aleje un poquito Jesús, ¿eh? Y va más tranquilo. Le ha marcado un poquito. Bueno, se puede despistar porque está un segundo. Y eso enseguida un fallo lo pierdes. Pero bueno, vamos, vamos a acompañar a, a Fran. Uh, ahí está Marco y mi Burton, sí, bayándose, creo que se pasa. Pues vemos que. A ver, Sanoni. Bueno, pues eh, No, parece que más o menos. Sí ha perdido algo de tiempo, pero bueno, mantiene las posiciones. Y queda un minuto y un minuto y medio, no, no. No hay muchas más opciones. Sí, nada. Ya está. Vamos a volver con Frank vamos a ir persiguiendo al coche al, al bmw blanco de, de Magallanes y esta es que está muy cerca y queda un minuto yo creo que Fran debe estar ya buscando la curva mmm, adecuada para, para, para meter un hachazo al brasileño y ganarles a esta posición Pare, parece ya insalvable la distancia con jesús que van subiendo la minerales hacia la valiente alta que Jesús, la verdad es que está ya distanciado, ¿eh? está más de un segundo. Si sí, tuvo buen ritmo en esta carrera, sí, sí, que me un, mucho porque, porque una salida al principio, pero mucho por ser, Jesús. Porque pero... las últimas carreras aquí en esta jamba que ha tenido problemas y no, no estaba donde se merece. Esto sí es un puesto más, más apropiado para Jesús. Y bueno, le quedan 30 segundos de esta, o sea, queda que, terminar esta vuelta y otra más. Pero tenemos. Vamos a volver con Fran y vemos que se le está distanciando un pelín, ha perdido un poco de fuelle no mucho con, con Maga ya es. Estaba a dos décimas ahora hasta 5-6. Aún no está todo dicho, no queda queda esta última vuelta. No logró salir pegado ahí en, en la salida, en la entrada, a la recta como para sí, no, no no no. Lo ha ganado hay tracción como para. Sí. Un poco la, la, la distancia con, con Maga ya es, sigue, sigue manteniendo ese medio segundo, esas décimas. Por detrás, vemos aquí a Roberto Gil que, que está acosando a, a Imar Cano. La, la, la acaba de asomar el morro. Otra lucha también interesante. Vamos a ver aquí en Vilenef si es capaz. Está semi chicán. No, no, no, no parece que, que sea capaz de ganar sale pues nada, se va a mantener a dos, a dos de décima. vamos para adelante para ir a otra lucha también por esa segunda posición entre Bertoncini y Saclioca aquí lo vemos afrontando la Chicán para ellos ya últimas curvas última oportunidad para para Bertoncini y vamos a acompañar a que a Kemarchi en la entrada meta Enhorabuena por esta victoria, el líder de principio a fin. Y muy bien, pues enhorabuena Fabiano Cremastri. Desde luego, victoria muy merecida. A continuación, Sacloqui y Chini. Uf, porque poco. Y vamos a ver qué pasa con, con Fran y con Magalláes. Vamos a ver, vamos a ver. Le mete. ¡Ay, oh, por poco! Nada, nada. Al final, entonces podio queda como sigue: ganador marchi pedo Saglioca, cierra el podio Bertoncini, cuarto Zamoni, quinto Jesús Huerta, sexto Magalláes, séptimo Machuca, octavo López, Aymar Cano, noveno, Roberto Gil, décimo, no ha podido adelantar al final. Aimarcano Dentella, once, Sebas Carres, doce, Gatel, trece, Gueto Quetronas, 14 David de Serras, quince, Miguel, 16 no, perdón, Antonio el 16, 30 el 17 Y ya está Y bueno pues Esto es lo, es lo que nos ha deparado esta carrera Al final sí que hemos tenido esas luchas en este grupito tan interesante de magalláes Machuca y Huerta Que al final Jesús Huerta se ha llevado el, el gato al agua Y nada. Sí, estuvo buena estuvo Sí, el estuvo muy bien Una pena Una pena Frank que no hubiera, lo hubiera echado más arrestos, como dicen en las películas, <risa> más pelotas eh. Pero bueno, no está mal esa la posición. No tenía por qué tampoco arriesgar más. Y bueno, pues eh, efectivamente, como decíamos, vuelta rápida para que Cremarci, pole para Cremarchi, ganador que bueno, pues ha arrasado. Y eh, miembro del equipo Racing Hard Italia y su compañero de equipo también, P2. Berton y como decíamos, Tercera posición, cuarta posición para Saloni. Muy buena quinta posición para el Fanracer, Cruz Huerta, Magalláes, sexto, Machuca, séptimo, José López y Aymar Cano, octavo y noveno por parte siempre sin clavats décimo, fanraiser teams, Roberto Gil Y bueno, pues esto es todo. Eh, Ariel, nos vemos la semana que viene, que ha sí, sí. nos veremos en Sí. Bueno, será para la próxima, entonces. Sí. Y bueno, y perdón por, lo, por los inconvenientes, mi no Ni retraso. Como siempre, como siempre bueno. un placer. Nos vemos la semana que viene, Ariel. Hasta pronto. Bueno, muchas gracias. Chao.